Bien. Bien, pues de esta forma queremos pasar una triste información eh, del señor, el coronel Khalil H, Así eh, es que, claro. sí que murió en el hospital eh, Ramón de Lara. Eh, sabemos que él tenía días internos, eh, había dado positivo con el COVID. De hecho, hay que recordar que algunas personas, eh, vamos a decir de alto nivel de, de o funcionarios del gobierno y demás, estuvieron compartiendo donde él estuvo en una reunión, en una cena, y eh, se entiende que pues ahí hubo un brote o un contagio de algunos de los funcionarios que hoy están positivos. 86 años tenía eh, el señor H. reconocido en el deporte, donde a, hace años fue nombrado por la presidencia en el círculo deportivo de, de las Fuerzas Armadas y la Frank, Policía. Francis Rodríguez. Otra vida más que cobrar L lamento Carolina ¿Nado? el deceso de Khalil H. Eh, fuimos amigos ¿Nado? en un momento. Eh, él era deportista ecuestre. De sí. de el primer bueno, equipo mantienes. que hizo aquí la tiranía Trujillo. Bueno, él también. era eh, de esos atletas de polo a caballo. Y siempre Ay, se eh. mantuvo eh, tenemos eh, llamadas en el canal, Carolina, ¿Sí, me, me reportan que el cierre por la zona de Huiza es a partir de la nativa hacia acá. En la bomba nativa de ¿Sí, y entrada ¿sí? a las Guaranas, okay, está ahí sí, la guardia. Sí, sí. Tenemos llamadas en el canal también, muchachos, eh, desde hace ratito. Buenos días. Buenos días en el canal. Eh. No, ya la entrada y salida de San Francisco. Ok, se, se fue. Vamos entonces nosotros a ir eh, a una breve pausa. Muchachos, amigos televidentes, manténgase con nosotros para continuar orientándoles e informándoles. Vamos a la pausa.